Hola chicos, yo soy Skips y bueno, hoy les traigo un video que, pues bueno, lamentable, ¿por qué? Pues porque, como saben, yo estoy baneado, ¿vale? Yo estoy baneado, ¿por qué? Porque esto es baneado, Skips, pues básicamente yo creo, ¿vale? Yo creo, en mi opinión, yo creo que esto va a ser por lo que es, eh, Que yo en la 1.9, o sea, vamos al grano, o sea, vamos al grano directamente, pero en la 1.9, yo, eh, usé... Yo no sé si se acordarán un bug, ¿vale? Un bug que se hacía, que no se pasaba ni un cualquier nivel. Pues ya no lo tengo. Pero tengo ganas de crearme una nueva cuenta, ¿vale? Pero se me o sea obviamente se me complicaría más. O sea, para volver a recuperar todas las estrellas que tenía. O todo eso, todo eso. Pues se me complicaría muchísimo. Y pues no, pues obviamente no, no podría hacerlo casi todo, ¿vale? No podría... Volver a tener casi más de 5000 estrellas Porque sería imposible, ¿vale? Sería casi imposible, pues a menos que me vicie Pero no, no creo que me vicie en, en pasar tantas estrellas Pero esa es la, la, la, la sencilla razón De por qué creo que voy a estar baneado de por vida Pero siempre obviamente... Voy a hacer Legit, ¿vale? Voy a hacer Legit. Así que, pues nada, si ustedes tienen algo así parecido, ¿vale? Una historia así parecido pues díganme en los comentarios, ¿vale? Díganme en los comentarios si tienen alguna cosa conocida así, ¿vale? Pero lo que les iba a decir que es que si ustedes piensan que eso es cualquier tipo de hack, ¿cualquier que skips tú aquí? ¿Haces el 1.9? No, chicos, no aquí, porque les recuerdo que eso era un simple book, ¿vale? Eso era un simple book que aparecía. Para todos los que se preguntaban si era un hack o un tipo cosa de esa, pues no, pues no, pues no, no es ningún tipo de hack. Y después pasó a la 2.1 y fue el momento donde, vale, me lo, me lo, ¿cómo decir? Me desbanearon, ¿vale? Me desbanearon, pero ese desbaneo fue como por dos semanas, ¿vale? Fue por, por dos semanas y me volvieron a banear otra vez. Y no, y no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué me volvieron a banear, pero yo creo que sencillamente ya... No van a volverme a dar ese Global Rank Sencillamente creo que no, no me lo van a volver a dar Así que esto ha sido una básicamente, no básicamente Una historia cortica, vale, entre comillas De por qué no tengo mi Global Rank y muchos no lo tienen tampoco Pero les digo, esto no es ningún tipo de hack, vale No es ningún tipo de hack, es un bug que aparecía en la, la 1.9 Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado el video Si ustedes tienen algo parecido así, pues déjenmelo en los comentarios No olviden dejar un likecito y nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!